Tuve una novia en Chile, nunca nos conocimos en persona. Fue lindo, pero no sé lo que piensa en esa edad para meterse con una vieja a distancia. Eh, también hubo una chica porque me echó los perros mucho tiempo por internet, como tres meses, la de Estados Unidos. Aún hoy en día sospecho, o tengo la duda, de que si haya sido como una persona real, pues puede haber sido un hombre de 40 años sentado en el sótano a la mamá, un gordo así, haciendo pasar por una mujer.